Sí, sí. Buen día a todos, todas. No, es que tenemos un problema de, de que los ratones se hacen. Es que los ratones están ahí. Ya. Vamos. Eh, sí, se ve, Begoña. ¿E eh, se ve, no, entero no, pero yo creo que se está pensando. Me sí. parece a mí que se queda un poco no, como pensando. No, no, no. Sí que están ahí. Ahora, ahora. No, es que está detrás, ¿no? Parece. ¿No parece que está detrás? Sí. sí. Hola, ¿se oye? Sí, sí, sí, sí. ¿Se oye? Ah, buenos días. Creía que no se oía. Buenos días, Amanda. ya os oigo. Vale. Buenos días. Uh -huh. buenos días. Sí, buenos días, estamos aquí. ¿Qué? Buenos días, ¿Qué? ya estamos, ¿eh? para, ¿ves? nos han gustado Perfecto. No, casi. Amalia, me... de... de... ¿te puedes Ooh. poner en silencio, por favor? Yo estoy con el móvil. ¿Cuál quieres? O sea, otra vez donde... Compartir pantalla. pantalla y donde pone el power. ¿El power ¿no? aquí? Sí, el mismo, sí, es que antes ya sabía que ponía pantalla. Ah, vale. Y o el sea, power es que se nos ha ido al tener que dar a aceptar a la grabación, se nos ha desconfigurado esto. Un ahora ahora se, se ve bien ahora. ¿eh? Pero no se ve entera ¿no? la pantalla. Sí, eh, sí, sí, yo sí que la veo entera. Ah, y yo también. Sí, sí. Vale, vale, vale. Pues ya está. Pues venga, vamos a... Sí, vale, muy bien. Pues vamos a empezar sin más, que ya vamos un poquito de retraso. Nada, buenos días y perdonar por el retraso al comentar. Bueno, vamos a, a, a dar continuidad en esta segunda sesión sobre el buen gobierno y meternos un poco más en fondo en todos los temas de principio de buen gobierno a partir de los principios de gobierno que se generan desde plena inclusión, ¿verdad? y también el código de buen gobierno que propicia buena inclusión, donde ya hay unas líneas muy bien marcadas y que creemos que tampoco hay que inventar la rueda cuando ya está inventada, simplemente profundizar en eso que se nos, ya se nos dice y ver cómo eso lo, podemos, lo estamos ya aplicando, cómo lo podemos aplicar mejor, cómo podemos mejorar en todo eso. ¿no? Hay una primera constatación que a veces se da como por supuesta, cuando hablamos de buen gobierno, y es algo que a veces se pasa como muy por encima, ¿no? Y es la centralidad de la persona, ya está, se dice centralidad de la persona y queda la cosa como muy bien, ¿no? Pero bueno, en este primer momento al menos queremos que reflexionemos, al menos que ni siquiera para sacar muchas conclusiones, sino, fíjate, lo vamos a hacer a través de una canción, también por cambiar un poco de metodología y de, y de, y de plan de trabajo, lo vamos a hacer a través de una canción muy antigua, de Joan Manuel Serrat. De hecho, en el YouTube que vamos a ver es una canción que está desde hace ya veintitantos años, cuando Serrat era una persona delgadita y joven. Y la canción se llama Detrás sí. de, pues, del Quijote, de Miss Universo, del Escoliar y los el Vaticano son palabras también de los años 90, del pasado siglo. Hoy a lo mejor podríamos poner también detrás de Amazon, detrás de Google detrás de internet, detrás de las redes sociales, detrás de un montón de cosas las que estamos viendo en cada momento. no Pero también si lo hacemos y si lo aplicamos a nuestras propias organizaciones, pues también podríamos decir cuáles son las grandes palabras que a veces utilizamos y que gobiernan nuestro propio gobierno, que pues gobiernan nuestra propia vida cotidiana en las organizaciones. no Y donde a veces eh, oscurecen o eclipsan la vida de la gente, la vida de las personas en concreto, ¿no? Pues eso, detrás, podríamos hablar, ¿no? Detrás de los planes estratégicos, detrás incluso de los códigos de buen gobierno, cuando se quedan en letra y no bajan a la realidad de las situaciones, detrás de los organigramas de nuestra organización, detrás de las programaciones y planificaciones que hacemos, detrás de las reuniones que todos los días tenemos en nuestros equipos de trabajo, detrás de los departamentos, en los que estamos divididos y fragmentados en nuestra organización, detrás de los resultados, que son buenos, que tienen su sentido, pero con la importancia que le estemos dando, detrás de la junta directiva, de la asociación o del patronato de la fundación, detrás de los números, de la estadística, incluso detrás de los conflictos, que es inherente a las relaciones y la convivencia humana. ¿no? En definitiva, detrás de la fundación, detrás de la asociación, e incluso detrás de esa palabra discapacidad intelectual. ¿no? Cuando se queda en una cuestión meramente abstracta y no bajamos a las situaciones concretas de las personas, ¿no? bueno, pues es una reflexión ahí que nos tenemos que hacer. Es decir, esa centralidad de las personas en el buen gobierno de nuestras organizaciones. Por lo tanto, siempre esta centralidad significa que hay cosas que hay que priorizar que hay cosas que hay que saber relativizar, quizá ordenar de otra manera distinta, a lo mejor nos hay que ir a modificar de determinadas maneras de entendernos y de, y de ver la organización, de determinados, a lo mejor hay que abandonar de determinadas maneras de, también de, de organizarnos, de tratarnos, de palabras que usamos, de, de modos en los que nos dirigimos unos a otros, ¿no? a lo mejor tenemos que empezar a realizar cosas nuevas, que es lo nuevo que tenemos que empezar, igual tenemos que reconocer también cómo estamos viviendo este buen gobierno en estos años atrás, como lo hemos venido realizando, ¿no? En definitiva, se trata de llevar adelante aquello que el filósofo Manuel Kant ya dijo hace muchísimo, ¿no? Cuando, en tanto, pues expresó eso, eh, eso que se llama en filosofía el imperativo categórico, ¿no? Es decir, la manera, digamos, que tenemos que utilizar, digamos, la máxima ética en nuestras relaciones de unos con otros, ¿no? Y ese imperativo categórico dice de esta manera, ¿no? tal como lo escribió Kant. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. En esto se resume todo esto, de estar centrados en la persona. Fijaos que una de las cosas también que están muy relacionadas con el buen gobierno es el buen trato. El tratar bien, el tratar dignos unos a otros, que aquí ya lo marcan. ¿no? obra de tal manera que trates a la humanidad. Y cuando dice la humanidad, no es a todo el mundo, sino que cada persona sea como toda la humanidad. En tu persona y en la persona de cualquier otro, en cada persona está recogida toda la humanidad. Y por tanto, toda la capacidad de humanizar la vida, de humanizar las relaciones, de ser más, digo, un compañero de lo más humanizador posible de los unos con los otros, ¿no? Y esa humanización, cómo se consigue en el trato con las personas, cuando tratamos a cada persona como un fin y no como un medio, que vale en sí mismo, no como algo que podemos utilizar para mi antojo, para mis intereses, para lo que yo quiera. ¿no? Esa relación, esa distinción entre fin y medio va a ser fundamental también en el trato a las personas y en el buen gobierno de una organización. ¿no? Bueno, pues yo creo que bajo el paraguas de, de la introducción que hace Luis, ¿no? Y teniendo muy claro que el ser el ser humano, las personas, ¿no? La gente, como dice Serrato, eh, es el objetivo central, que tienen valor en sí mismo ¿eh? y que realmente son nuestro. ¿no? Eso es donde tenemos que nosotros poner el foco. ¿Mm? Eh, ahora lo que vamos a hacer un poco, como decía Luis al principio, es determinar un poco el marco ético, ¿eh? el marco ético sobre el que Plena Inclusión sostiene su código de buen gobierno. ¿Vale? Un poco desmenuzar esos principios que Plena Inclusión establece como esenciales para desarrollar o para identificar ese código del buen gobierno y que de alguna manera nos sirva a todos como referencia para elaborar o para promover en las organizaciones que no lo tuvieran ¿eh? esos eh, códigos del buen gobierno. Es decir, lo que Plena Inclusión dice Ahí tenéis una referencia, una referencia que está alineada con la misión, con la visión y con los valores de plena inclusión que arropan todo el movimiento asociativo. Tomarlo como referencia, ¿eh? alinear, ¿eh? alinear ese código con los que hagáis en las organizaciones. ¿no? Esa sería un punto de lo que vamos a hacer a lo largo de estas dos sesiones. Es desarrollar esos cuatro principios, ¿eh? profundizar sobre esos cuatro principios que están ahí marcados, ¿no? Por un lado, la coherencia con la misión y el marco ético de plena inclusión, democracia, gobernanza y participación de los grupos de interés, gestión responsable, honesta y comprometida con el proyecto común y la transparencia y la, ver y la veracidad. Es decir, esos son los principios los, sobre los que se sustenta, en ¿eh? los pilares sobre los que se construye el código de buen gobierno de plena inclusión, que debe de ser asumido, ¿eh? debe ser asumido, debe estar alineado con eh, lo que hacemos en nuestras organizaciones, con lo que el órgano de gobierno de nuestras organizaciones, ya sea una junta directiva o sea un patronato, debe tener en cuenta a la hora de sustentar su propio, su propio código de buen gobierno. Eh, si empezamos por el principio, eh, abordamos ese primer principio que es la coherencia con la misión y el marco ético de plena inclusión lo primero que hace es eh, tener en cuenta cuáles son las... Eh, de las señas de identidad, de lo que es plena inclusión como en elemento asociativo, tienen en cuenta la misión. no o sea Nuestro, nuestro principal eh, referente tiene que, tiene, que, tiene que ser la misión para que haya una coherencia entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente hacemos luego en, las, en la práctica diaria en la relación con las personas. ¿no? Una visión que nos habla del proyecto de vida de cada persona con, di con discapacidad intelectual y del desarrollo. Su ciudadanía plena desde el respeto de su dignidad y empoderamiento. Donde la familia se convierte en el primer referente, ¿eh? el primer grupo social de referencia para el desarrollo de cualquier ser humano. ¿eh? y donde el movimiento aso asociativo tiene que generar o promover transformación en su entorno social. Es decir, como eh, lo que ellos proponen, el, la inclusión propone es trascender un poco del trabajo, que, del trabajo y de las relaciones que nosotros establecemos en las organizaciones eh, puertas adentro, ¿no? y lo que nos invitan es a salir y a impulsar, a promover, a defender derechos de las personas, en general, ¿eh? para que esta sociedad sea más justa y solidaria cada vez. ¿no? Ese es un poco la, la, el primer marco sobre el, el que hay que establecer esa coherencia. Y luego profundiza un poco más en la coherencia y habla como que tiene una triple dimensión una dimensión que es primero escucha primero ten en cuenta primero valoran lo que dicen las personas lo que necesitan las personas las características que tienen las personas para poder hacer un buen ajuste entre lo que las personas dicen necesitan y desean y y lo que nosotros desde la organización debemos de diseñar para responder a eso y además con su participación ¿eh? y pensando que ellas tienen el poder de su vida, es decir, que ellas tienen el protagonismo central en el desarrollo de su vida y por eso promueve su participación activa y el empoderamiento. Pero el empoderamiento no es algo que nosotros permitamos, sino el empoderamiento es algo que ellos, en tanto que personas tienen, entonces, permitamos o, o veamos que eso es irremediablemente así. Y desde ahí deben de participar y desde ahí deben implicarse y desde ahí deben de ser escuchados. Por otro lado, la, esa, la segunda dimensión hablaba, hablaría un poco de las alianzas que tenemos que generar con el entorno, con otras asociaciones, con otras entidades, con otras instituciones públicas y privadas, ¿eh? para generar esa transformación social. Y eso, pues, ineludiblemente nos saca fuera de nuestros centros, de nuestros servicios, de lo que hacemos cotidianamente. Entonces, tenemos que, lo que ellos proponen y que, y que entendemos que debe ser importante es generar alianzas, ¿eh? contactos. Generar proyectos conjuntos, luchar por intereses comunes con otras personas del entorno que también eh, que nos pueden proporcionar apoyo, pero a las que nosotros también podemos, eh, podemos generar ese, ese acompañamiento. Y por, y por último, eh, asumiendo los valores. Entonces, dice que el código buen gobierno debe sustentarse... En esos tres pares de valores, el compromiso y la responsabilidad social, el altruismo y la solidaridad, y la integridad y la confianza. Y es un poco en lo que me voy a centrar ahora este ratito, ¿no? Un poco a describir, a profundizar un poco sobre esos valores ¿eh? que son importantes de cara a que la esencia del Código de Buen Gobierno eh, esté eh, muy presente desde el principio. ¿no? Cuando hablamos de valores, eh, hablamos de principios, de virtudes o de cualidades ¿no? que caracterizan a una persona o a un grupo e incluso a una organización que se visibilizan, que se observan en las conductas, en las relaciones que establecemos día a día, que tienen una consideración positiva ¿eh? y que es, se, se manejan, o están inmersas en un marco social. Esa sería un poco eh, la definición, o un poco el, sí, el concepto de valores. Plena inclusión lo que hace es desarrollar un modelo triaxial ¿eh? que viene de, viene de Salvador García, creo que es el, el autor, y ¿sí? que establece que los valores los podemos dividir en valores éticos, valores pragmáticos en eficiencia y valores poéticos o emocionales. Los valores éticos serían... Las bases sobre las que las personas rigen su conducta. Son guías de comportamiento que normalmente están aceptadas socialmente y que nos ayudan a diferenciar lo bueno y lo malo, a diferenciar lo correcto de lo que no lo es. Esos serían los valores éticos Los valores pragmáticos nos hablan de aquellos valores que conectan con la realidad tangible de nuestro día a día con la parte más material de la vida. Y tenemos que, tener, tenemos que tenernos presente porque nos ayudan a conseguir recursos o nos ayudan a conseguir objetivos que nosotros nos proponemos. Eh, por ejemplo, eh, la exigencia, el esfuerzo, el rigor, todos esos son valores que facilitan el cumplimiento de logros eh, a la hora de de desarrollar o ahora de encaminar un poco lo, lo, las organizaciones. Y los valores emocionales serían los que están identificados, los que están asociados con la satisfacción personal. Aquellas, aquello que te hace sentir satisfecho y que nacen de dentro, nacen de la pura convicción de que es importante hacerlos. Es decir, como que representan una mirada hacia el interior de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y ya, hay, únicamente, digo, en, la, en la diapositiva pone valores poéticos, se nos ha deslizado ah, ahí, poéticos, parte, o sea, ah, ah, orgullo, eh. por si no parece que es, es de verdad. poesía, y no, es de poesía, la diferencia que, que, que, que hacía el bonito de de Aristóteles entre praxis y poiesis, ¿no? Entonces serían valores poéticos, ¿vale? Que, que están es por esa satisfacción cuando uno hace su propio algo no nada bien hecho, ¿no? Sí, en, en psicología positiva hablan de, del sentimiento de orgullo, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿cuál? Aristóteles habla del zapatero que hace bien sus zapatos. Sí. sí. <risa> Realmente. Sí, es, es como esa, esa sentirse es orgullosa. Esa del trabajo realizado, eh, que, que proviene del convencimiento interior de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Ese sería, un poco, el modelo sobre el que se basan eh, los valores de Plena Inclusión. Y desde ahí lo que hace Plena, es establecer, en su código de buen gobierno, es establecer pares de valores pares de valores que nos identifican los valores éticos, dignidad de respeto, igualdad de justicia, compromiso y responsabilidad, integridad y confianza, vida libre y felicidad, altruismo, solidaridad, diálogo y libertad de expresión y valentía y prudencia. Valores de creatividad, ¿eh? que serían los, los, los emocionales, apertura mental e innovación y pasión e ilusión, y los valores de eficiencia que son cooperación y trabajo en equipo, calidad y mejora continua. Nosotros nos vamos a ir a los valores éticos ¿eh? y dentro de esos valores éticos, como base o fundamento del Código de Buen Gobierno, habla de compromiso y responsabilidad, de integridad y confianza y de altruismo y solidaridad. Y esos son los que ahora vamos a, a desarrollar un poco más en, en profundidad. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se, ¿Se sigue? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Se han ido los 31. ¡Sí! Sí, sí, sí, sí vale, se vale. sigue. Es que tenemos vale, el gracias. micrófono desconectado. Vale, gracias, gracias. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando uno habla una pantalla a veces uno dice, eh, estoy hablando solo. Nadie, nadie me escucha. Entonces... Te cabe la duda y por eso de vez en cuando necesitamos eh, confirmar que hay alguien ahí detrás y okay. que además nos está siguiendo razonablemente bien. ¿Vale? O sea, que, que vamos bien, ¿no? Vale. Estamos, estamos aquí. Dejamos. Estamos, sí. Gracias, gracias. Uno se siente más reconfortado, ¿eh? Pues lo digo, o sea, es un poco un broma, más pero... Polledico. No, pero lo digo, lo digo porque lo, lo siento así a veces... Bueno, entonces, vamos a pasar un poco a, a describir de una forma más en profundidad esos tres eh, pares de valores. Cuando hablamos de compromiso y de responsabilidad, el compromiso nos habla de la responsabilidad del cumplimiento de aquellas promesas ¿eh? y obligaciones que nosotros tenemos que hacer o nosotros hemos dicho que íbamos a hacer para con nosotros mismos y para, para los demás. Es decir, cómo es la responsabilidad que asumo sobre lo que digo eh? y sobre lo que hago en relación a uno mismo, que sería lo más, lo más importante, como uno tiene que primero asumir un compromiso con uno mismo y también con los demás. Y eso es un, como un aspecto esencial ¿eh? En, en los órganos de gobierno, ¿no? O sea, quiere decirse que pensar, pensar qué responsabilidad tienen los órganos de gobierno a la hora de hacer cumplir, a la hora de favorecer o impulsar la misión de la organización, esa misión que luego se traduce en acciones y en actividades, y que es verdad que ellos no lo desarrollan, pero que el compromiso es sobre ellos. Y para hacer eso, tienen que asumir el compromiso con ellos mismos. Hace referencia también al grado de implicación y participación con otros grupos o comunidades de los que se forma parte. Como decíamos antes, como generar alianzas con otros, unirse con otros, colaborar con otros, establecer proyectos comunes con otros, ¿eh? para el bien común, parece que es algo que en plena va adquiriendo mucha importancia. Por eso, pues esa actitud de creer en los proyectos comunes es esencial para el desarrollo de las organizaciones de plena inclusión. Y los órganos de gobierno tienen que asumir, o sea, la propuesta es que asuman ese reto de decir, trascendemos de la organización, nos asomamos a otras realidades, compartimos con esas otras realidades proyectos que, que van en beneficio del bien común, ¿no? que pueden posibilitar la transformación de la, del entorno en el que están. El otro, el otro aspecto importante en, este, en, este, en esta pareja, compromiso y responsabilidad, es la corresponsabilidad, que habla de la distribución equilibrada y equitativa eh, de la planificación, de la organización, de las actividades que hacemos, de lo que impulsamos para todos de la misma manera. Es un poco eh, la equidad, ¿no? La equidad, decía John Grant, hablaba de la equidad, sí, sí como, como un valor esencial ¿eh? en la distribución de los bienes, en la distribución de las acciones, ¿eh? en aquello que se promueve dentro de la organización. Y por último, el deber moral o la obligación moral. Y aquí lo que hace es aludir a los deberes o obligaciones cuyo cumplimiento no pueden demandarse por vía legal. Es decir, aquello que debemos hacer por convencimiento propio, desde nuestra, desde nuestra conciencia. Aquello que consideramos importante y que nos lo dicta nuestra propia, nuestra propia conciencia. Porque lo que se debe de hacer, ese deber moral, es lo bueno realmente. Es aquello que es bueno para uno y bueno para los demás. Sería... Eh, entonces, aquí habíamos pensado que si esto se entiende bien, o se entiende medianamente bien, ¿eh? Eh, pudierais poner algún ejemplo de, estos, de este par de valores que están muy inscritos en vuestras organizaciones y que desarrolláis y que promovéis todos los días y que están ligados al compromiso, a la responsabilidad, a ese proyecto común, eh, a ese deber moral que tenemos, que hemos asumido con, con nosotros. ¿no? Entonces, sí que nos gustaría que, que lo digo por, por, por descansar un poco y no, que no sea demasiado rollo, que pusierais algún ejemplo de, vuestro, de vuestra, vuestra vida cotidiana, ¿no? Esa vida que desarrolláis en las organizaciones y que además el órgano de gobierno preside. Entonces, si os eleváis un poco, en realidad no sabemos muy bien cuál es el perfil de personas que están escuchando, ¿no? Pero me imagino que vuestras cabezas están en el órgano de gobierno, ¿no? En ese en ese conjunto de personas que un poco dirigen ¿no? la, la organización. Entonces, ¿podríais poner algún ejemplo de, de, de estos aspectos que aquí, que aquí estamos desarrollando? Si sí, queréis, de empiezo yo y rompo el hielo. Bien, <risa> ya, dale. Muchas gracias. Eh, bueno, yo diría que, que el, el compromiso, eh, nosotros en eh, las reuniones que tenemos de toma de decisiones, bueno, y, de, y de, de coordinación y tal, siempre cuando vamos a tomar una decisión tenemos como que siempre ir un poco atrás para que esas decisiones que tomamos y esas actuaciones que hacemos que eh, repercuten directamente en la vida de las personas estén eh, muy enlazadas y… Estén muy en, en consonancia y sean coherentes con los valores de los que hablaba ahí antes, ¿no? Sí, bueno. Porque claro, si nosotros estamos hablando de que ponemos en, a la persona en el centro y de que tenemos una planificación centrada en la persona y tal, pues de repente no podemos tomar una decisión por una persona porque nosotros creemos que es lo mejor, ¿no? Que es lo típico. Y no tenerla en cuenta ella. Entonces, bueno, eh, nosotros sí que tenemos un poco esa, ese acuerdo que entre nosotros nos vamos dando un toque y, y, bueno, y volviendo un poco a la, a la base y decir, pero vamos a ver, esto lo estamos haciendo porque tal, hay otra manera de hacerlo. Creo que eso es una parte de compromiso con la ideología que uno tiene y con los valores ¿no? que, que rigen una organización. Y, y luego, en cuanto a la responsabilidad, creo que que a nivel más eh, práctico, ¿no? Eh, las cosas que uno tiene que hacer, pues las tienes que hacer. Y, y ya está. Y, y asumir que bueno, que hay veces que las hacemos peor hay veces que las hacemos mejor. Obviamente no suele ser con mala intención, pero creo que el, el asumir cuando también cuando uno se equivoca o cuando no es que no me ha dado tiempo esto, es que no he podido. Creo que esa sinceridad mmm, y. Eh, es un poco lo que alimenta la responsabilidad de cada uno. Obviamente estamos todos... Esto, es, esto pasa creo que en todas las organizaciones, ¿no? Que decimos, es que no me da a veces la vida, ¿no? Pero, bueno, eh, el compromiso de hacer lo que uno tiene que hacer y en el caso de que no le dé, pues admitirlo, aceptarlo y, y bueno, y trabajar para mejorar. Creo que eso es parte de la responsabilidad. Oye, decías... ¿Cómo te llamas, perdona? Eh, yo me llamo Mercedes. Mercedes, decías antes que, que tenéis que ser coherentes ¿no? y que si estáis promoviendo la metodología de, de, de atención a la persona, de planificación a la persona, y a la hora de tomar decisiones, eh, evidentemente tenéis que contar con las personas. ¿no? Y, y me gustaría que aterrizaras un poco más. sí, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis eso de contar con las personas? Vale, pues bueno, te pongo, eh, te pongo un ejemplo. Nosotros, bueno, desde el tiempo que llevo yo en la fundación, eh, empezamos a tener como un grupo de, de ocio, ¿vale? Esto es como un ejemplo. Hicimos una comisión de ocio porque, bueno, porque entendemos la importancia que tiene el ocio en todas las personas, no solo en las personas con discapacidad, sino en todas las personas, en la calidad de vida y tal. Y al principio eh, era mucho más directivo, por así decirlo. ¿No? El equipo técnico organizábamos actividades que a ellos, pues, a ellos siempre les venía bien, ¿no? Les viene bien lo que les ponga, porque bueno, pues si no tenía otra cosa, pues nos viene bien. Y entonces, en ese aspecto, por ejemplo, sí hemos hecho mucha transformación de.. Mmm, Cambiar eh, ese, ese enfoque y en vez de organizar nosotros, bueno, pues nos hemos hecho un esfuerzo por darle una información que necesitaban, darle información de todas las actividades que pueden hacer, que las pueden elegir, que no tienen por qué asistir en grupo, que pueden asistir a una actividad en la comunidad, que si esta actividad le, nosotros les podemos ayudar a asistir, pero sin decir, mira, hemos organizado esto, esto es lo que tenéis. Mm -hmm. Entonces, bueno, es uno de los, uno de los ejemplos. No sé si, si responde sí, sí. bien a la pregunta. Sí, sí. Claro, perfecto. Gracias. Es que así yo creo que lo entendemos eh, lo entendemos mucho mejor. Si nos vamos un peldaño más arriba y yo no sé si estás hablando del equipo técnico o estás hablando de, de, de la Junta de Gobierno. Mercedes. Yo estoy hablando del equipo técnico. Vale. Por eso, si subimos un escalón más nos acercamos más a la realidad en la que estamos, si colocamos eso en, en la junta directiva o en el patronato de vuestras organizaciones, ¿cómo sería? Poner algún ejemplo de, de que el órgano de gobierno asume ese compromiso o asume esa responsabilidad. ¿Cómo sería? Bueno, supongo que yo es que no, no es, yo no estoy por, por el momento en órgano, sí. soy como... Estoy ahí, ahí. Pero pero entiendo que, que contando con la opinión de, de las personas a las que van dirigidos, entre comillas, los servicios que se ofrecen y, la, y las actividades que se ofrecen y, y lo que decía antes, pues no, no olvidando lo, los valores que tenemos cuando se planifica, ¿no? Uh -huh. Sí, no, eh, en realidad no te estaba preguntando a ti solo. <risas> Quiero decir, lanzaba un poco la pregunta a. Ah, vale, perdón. No, no, no. Y está, que... Que, que está bien que, yo te lo, que, que te lo agradecemos enormemente, no, pero un poco, porque como me da la impresión de que hablabas desde lo técnico, eh, se me quedó claro, pero me gustaría, si fuera posible, que desde, desde alguien. Del patronato de la Junta Directiva pudiera contestar un poco y pudiera alinearse con la respuesta de las redes. Muy bien, buenos días. Buenos, Yo, días. buenos días. Nosotros hablamos desde la experiencia que llevamos a cabo aquí en Vale. Todo lo que estamos hablando es fundamental para nosotros en la Junta Directiva para poder hacer las cosas como sentimos que debemos hacerlas, pero creíamos que sin ellos, si las personas con discapacidad. No tiene mucho sentido y entonces desde hace cinco años en nuestra junta directiva hay cinco personas con discapacidad que forman parte de ella y ellos se han elegido de forma asamblearia, entre ellos se han votado y cada vez que hay una reunión pues ellos van y participan lo mismo que todos los vocales y para nosotros eso es muy importante porque estamos viendo la evolución porque las propuestas que hacen por mucho que nosotros quisiéramos como junta directiva y como familia, era como que otros hablaban con nosotros. Y en este caso se le ha dado voz y ellos son los que demandan lo que necesitan. Y para nosotros eso es muy satisfactorio. No sé si estoy respondiendo a las preguntas que me hacéis. que, que decíais Sí, sí, claro, claro. Uh -huh. Vale, fenomenal. Muy bien, pues ese es un ejemplo clarísimo ¿no? del grado de coherencia. El grado de coherencia que existe en una organización que está dentro del movimiento asociativo y que asume la misión, aunque luego la, se la apropia y cada uno de nosotros le da a su forma particular la, una coherencia ¿no? entre, esos, entre lo que establece la misión y estos valores que, que deben de estar como muy impregnados en todos los órganos de gobierno. ¿no? Vale, ¿alguien más quiere hacer algún comentario al respecto sobre alguno sobre alguna de estos aspectos que, que desarrolla este, este par de valores éticos? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos oís? Sí, sí, sí. Vale, somos de París. Somos yo quería hablar de, de, la... de, la... de, la... de, la... de la Junta Directiva. Sí, ¿Quiere sí, te... hablar de la Junta Directiva sobre el compromiso ¿Sí? de la Junta Directiva de Acuadis? ¿Qué, ¿Qué va a hacer la Junta? Vale, vale, fenomenal. Ay. Ay. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! no! no! no! Sí, dice que la, la Junta Directiva, el mayor compromiso tiene que ser ayudar a las personas con discapacidad. Sí. Y luego hablábamos aquí y reflexionábamos que, que nuestra junta directiva eh, su compromiso eh, lo, se va a ver también porque va a participar una persona con discapacidad en las reuniones de junta. Va a tener ahí un, una silla y una participación. Sí. Sí. Sí, hoy no te he entendido muy bien. Acércate un poquito más al micro, Jorge. Sí, ¿en qué tipo de reuniones o de eventos tienen eh, esas sillas de participación, decías? Sí, eh, se va por, por estatutos. Bueno, a sí. se va a cambiar de forma jurídica. Vamos a pasar de asociación a fundación en, en un breve, corto de periodo de tiempo. Ya. Entonces, ya están estatutos de la fundación que los miembros del patronato, entre los miembros del patronato, habrá una persona con discapacidad en, como miembro del patronato. Muy bien. Sí, bueno. Eso, vale, y eso, eso, eso lo es vemos un paso importante y que muestra el compromiso de, del órgano de gobierno. Totalmente. Uh -huh. sí. Totalmente. Muy bien, vale. Bueno, pues... ¿Seguimos un poquito? Porque lo vamos a tener más conversación. Vale. Pasamos a, al, otro, a, al segundo par de valores: integridad y confianza. ¿De qué nos habla la integridad? De ser fieles a los principios, valores y proyectos que hemos elegido y que nos identifican. Lo que nos lleva a actuar de forma recta, firme con respecto a estos valores y principios. Es decir, que dentro de lo que son las señas de identidad de una organización están los valores, la descripción de los valores, por un lado la misión, por otro lado la visión, y, y, y los valores que serían como eh, aquello sobre lo que camina o debe de caminar el cumplimiento de la misión y de la visión. Y la integridad nos habla de ser fieles a eso. Es decir, de, de comprometernos realmente, volvemos un poco a la, a la de antes, no comprometernos en el cumplimiento de eso que hemos definido. Y que además, y que además eh, eh, estaba pensando un poco lo importante que es, y esto es un chascarrillo, eh, lo importante que es que cuando definimos los valores de la organización, esos valores... Los traduzcamos en acciones. O sea, los, los, no se queden simplemente en la mera definición, ¿no? Sino que seamos capaces de verlo en las acciones y en las actividades que hacemos eh, todos los días. Que les pongamos apellido a esos valores para que podamos identificarlos y para que todo el mundo entienda lo mismo. Porque si los dejamos en lo teórico, a veces. No, dejan, no, no, no pasan de estar ahí en las paredes, ¿no? Tenemos que aterrectarlos. Este, esta integridad se vincula, por un lado, a la transparencia y a la honestidad. A, a mostrar, ¿eh? a mostrar lo que hacemos, ¿eh? desde, como decía antes Mercedes en me desde nuestras virtudes y desde nuestros errores desde lo que somos y desde lo que eh, eh, queremos ser, un poco en ese, eh, sin disfrazar, sin ocultar, sin mentir, sin disfrazar. Yo creo que la, la palabra sería sin disfrazar, la, sin disfrazar lo que hacemos. El, me acuerdo, poniendo, ponía un ejemplo pensando, preparando un poco la sesión de hoy, Pensaba que una, nosotros en Fundación, en cierta ocasión teníamos en el centro que tenemos de atención a las personas mayores, teníamos una mujer que, que presentaba el Alzheimer ¿no? y que solo tenía una madre, tenía como única familia. Y esta mujer, la madre, venía todos los días a dar de comer a su hijo. ¿no? Y entonces, claro, llegó un momento en que era tal la familiaridad que tenía, ¿no? entraba y salía del centro, eh, pues casi, casi como su casa, donde ella llegaba a la hora de comer, se ponía su, su batil, daba de comer hasta, a su hija y, y casi que pues, luego tomaba café con los profesionales. Y yo pues, lo pensaba como un ejemplo de transparencia en el sentido de que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Y lo mostramos, o sea, estamos abiertos de alguna manera a, a mostrar lo que, lo que hacemos. Por tanto, desde ahí, la integridad, la transparencia y la, y la honestidad serían los pilares sobre los que ha de construirse la confianza. La confianza que habla de la seguridad en nosotros mismos. La confianza que habla de la esperanza de que algo se desarrolle en relación a las expectativas que nosotros depositamos. Y para eso hay que generar actitudes de amabilidad, de bondad, de escucha, de generar el clima suficiente para que la gente se encuentre a gusto, para que la gente nos crea, para que la gente eh, piense que lo que estamos viviendo es reflejo de lo que somos y yo creo que este valor ¿eh? es algo muy difícil de aterrizar, muy difícil de, de definir ¿eh? pero es sobre el que se basa a veces es, es sobre el que se basa todas esas eh, relaciones de implicación, de, de cercanía de poder hacer cosas con el otro que generan realmente bienestar y buen funcionamiento en, en, los, en las instituciones. Bueno, pues ese sería el otro, el otro pack de valores, ¿no? Por un lado la integridad y por otro lado la confianza. ¿Algún, algún ejemplo de estos... Eh, ¿De estos valores? Que se os ocurra, si agote pronto. Si queréis hablo yo, yo no, no tengo... Ah, tengo un poco de cobertura, creo. ¿eh? Tampoco. No, no sé pero si oye muy bien, ¿eh? Vale. eh soy Monse y soy de la Fundación Alona Capaz. Eh, bueno, no, no, no quería tanto explicar un ejemplo, sino que eh, en cuanto al tema de la confianza y se me explico un poco ¿no? en el que estamos nosotros. Eh, lo que sí que, o sea, yo diría confianza de quién entre quién, ¿no? Porque sí que eh, cuando mostramos lo que hacemos es un poco como hacia afuera, digamos, ¿no? Entonces yo diría que aparte de que la confianza se construya entre con las de la integridad, la transparencia y la honestidad, que me parece fundamental, también creo que hay otra cosa y es que en entidades con tan largas trayectorias como las que tenemos en el sector hay un tema de cultura ¿no? de, de entidades y lo digo. Bueno, voy improvisando un poco, pero lo digo con el tema de, de la corresponsabilidad que salía antes. Nosotros lo que estamos viendo es que trabajar la confianza, eh, sobre todo eh, de alguna manera a nivel técnico, o sea, con, con las personas profesionales eh, bueno, fruto de eso, ¿no? De de, de pues de una cultura, de muchas historias, de cosas que se van acumulando, de, de pues bueno, que no, que no, me parece súper bonito lo que ponéis, pero no sé si me parece tan fácil, digamos, ¿no? De alguna manera, o sea, que estamos ahí en un proceso y que estamos trabajando, que lo primero es que tomar conciencia y que aunque... De alguna manera nadie duda de nadie, pero... O sea, no, no en cuanto a lo que se hace, pero sí a lo mejor en, en cómo se hacen las cosas o etcétera. No sé, si, bueno, no sé si me estoy explicando bien. Y en ese sentido sí que estamos en un proceso de... O sea, lo que estamos viendo nosotros es que para poner a la persona en el centro, lo que necesitamos o lo que estamos haciendo es hacer todo un proceso de, de, de trabajar bueno, lo que me sale es de, de, como de poner al, trabajo, al, al profesional, a los profesionales en el centro inicialmente para llegar luego a las personas, porque por eso, ¿eh? por, por, por, por trabajar todo el tema de la confianza, o sea, porque nos hemos, hemos ido trabajando, no sé el resto de entidades, ¿eh? pero sí que hemos ido trabajando desde el... Desde el eh, ponemos a la persona en el centro y, y los profesionales pues, eh, se han ido adaptando, nos hemos ido adaptando pues, como hemos ido pudiendo, pero sí que falta un ver también cuáles son las necesidades, cuáles pues también como de los profesionales, o por lo menos eso es lo que nos hemos encontrado nosotros mm -hmm. en nuestra entidad. Y bueno, estamos en eso, por eso que o sea que con el, todo el tema de corresponsabilidad que me parece eh, importante, tanto eso como el tema de la confianza, pero que creo que hay un tema que no está saliendo, que es todo el tema de pues eso eh, de cultura, es decir, que al final los valores eh, forman la cultura de la entidad y que y que están como muy presentes en el día a día y que y que no sé si es tan fácil decir vale, estos son nuestros valores, los vamos a aplicar porque luego bajarlos a las acciones, bajarlos al día a día, pues no es tan fácil. No, no, no, no quiero parecer pesimista ¿eh? porque lo estamos haciendo y estamos como animados, ¿eh? pero y estamos avanzando bastante, pero que no puestos a poner ejemplos es como que me falta pues eso, toda la parte también de contemplar la, la cultura de, de la entidad. No, eso es indudable lo que dice Monse ¿no? O sea, sí, decías. El partir y el contar con la cultura de cada organización, efectivamente, porque cada cual y en cada organización somos hijos de nuestra propia historia. Entonces, no es lo mismo la historia de una asociación pequeña que de una más grande, que de una ciudad pequeña que de una más grande, etcétera, etcétera. Es decir que, que efectivamente, eso es algo eh, que no se puede pues, olvidar, sino que hay que tenerlo muy, muy presente. Eh, también incluso aquí podemos enlazarlo con cosas de la primera sesión lo mismo una cultura también que se viene de una tradición también de una organización también pues donde el buen gobierno ha estado entendido la junta directiva etcétera desde una pirámide muy verticalista muy direccional muy de, de mando en plaza digamos o digamos muy pocas personas que son las que dirigen todo a una organización que poco a poco va abriéndose a esto que estamos diciendo, que las personas con discapacidad de todas parte de la Junta Directiva, etcétera, etcétera. Son pasos que se van dando, que cada cual nos va dando a su ritmo y que efectivamente dependiendo de la cultura en la cual procedemos es más fácil o cuesta mucho más tiempo porque eh, cuando está asentada una cultura más vertical, más de, de, del poder concentrado en pocas manos, etcétera, eh, pues hay que romper ahí, digamos, ciertas, ciertas tendencias. ¿no? Fijaos que en el fondo la confianza, más que un valor más, entre otros, también nos dice algo muy relevante y es desde qué lugar me estoy relacionando yo con los demás. Desde qué lugar la Junta Directiva se relaciona con toda la, la entidad, el patronato, con todo el resto de relaciones. Y la confianza, en el fondo, es un, una fuente, es un lugar desde el cual me relaciono con los demás. No es un valor más eh, así, ¿no? Pues hablamos también en la primera sesión de que de esa relación a veces eh, contradictoria y siempre en tensión entre confianza y normas. Cuanto más confianza hay, quizás menos normas existe en una, una entidad. Cuanto menos confianza hay, más necesidad de normas tenemos para poder entendernos y que, y que, y que cada cual esté haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos en, en ese proceso y, digamos, sabiendo que, que aquí tenemos aquí el peligro, por eso también el interés de ir parando en cada momento para que no se nos convierta una especie de carta a los reyes magos de buena voluntad, de grandes valores, sino que los valores tienen su comprensión, tienen su adecuación. Vale. Pues seguimos ya, eh, aterrizo en el, tercer, en el tercer par de valores que nos habla del altruismo y la solidaridad, ¿no? Y cómo las organizaciones ¿eh? deben de promover ¿no? desde plena inclusión, la propuesta que hacen es que hay que promover el altruismo en el sentido de pre, eh, ayudar de manera desinteresada al otro muy poco salir yo creo que el sentido que tiene el altruismo en nuestras organizaciones es un poco salir de ese rol de receptores de ayuda permanentemente no es decir como las organizaciones desde sobre todo eh, como decía Mercedes o Monse decía como las organizaciones que tienen un largo recorrido como eh, tienen muy imbuida esa cultura de ser ayudados no son organizaciones que estamos permanentemente pidiendo <risa> permanentemente pidiendo y entonces un poco el giro o, o la propuesta de plena es que nosotros tenemos posibilidades de ayudar a otros ¿eh? y además hacerlo de forma desinteresada es como ¿cómo compartir lo que somos nuestro saber no con otros ¿eh? de forma de ir, ir interesada porque hay, hay unos otros que también necesitan ayuda. ¿no? Y, y junto a eso, o ligado a eso, estaría el valor de la solidaridad, ¿no? Es como la adhesión o, o el circunstancial a otra causa que no es exactamente la nuestra. Es decir, cómo, cómo podemos mirar a otros colectivos, cómo nos podemos aliar con otros colectivos para luchar por casas justas, con independencia de que nos toque más o nos toque menos. Y, es, y esto es algo que creo que, que en nuestras organizaciones, yo hablo de la mía porque además así no cometo ninguna imprudencia, como, como miramos para otro lado cuando el conflicto, cuando. Cuando no nos toca directamente, ¿no? cuando el zapato no nos aprieta a nosotros, entonces eh, miramos para otro lado, no nos hacemos cargo de alguna manera de, de unirnos con otros para pelear por los derechos de los otros que en realidad también son nuestros en la medida que formamos parte de una, de una misma sociedad. ¿no? Y si queremos que esta sociedad sea más justa y solidaria, tenemos que eh, luchar para conseguir eso. Y a veces luchar es luchar por intereses que no están eh, exactamente en nuestra, en nuestra línea de, de meta. ¿no? Con relación a esto, pareja de valores, esta pareja de valores está relacionada con la creencia en las personas como fuente de nuestro propio desarrollo, es decir, y estaba muy de acuerdo con Ponce, ¿no? Es decir, cómo tenemos que creer en los profesionales, cómo tenemos que generar confianza en los profesionales, cómo tenemos que formar a los profesionales para que realmente ellos sean los impulsores de esos modelos de, de, de planificación centrada en la persona donde la persona con discapacidad se la pone. Y muchas veces eh, no, no lo acompasamos, ¿no? O sea, Viene el modelo, tratamos de implantar el modelo, tratamos de eh, imbuir el modelo y nos, nos olvidamos de que los profesionales son personas que también tienen, requieren su tiempo, requieren su proceso, requieren su formación. ¿no? Y evidentemente tanto el altruismo con la solidaridad tienen que ver con la, con la empatía, ¿no? con esa capacidad de ponerse en el lugar del otro sentir lo que el otro siente. Y la gratitud como algo menor, que parecería como algo menor, pero que debe ser algo como que nos presida en todas nuestras acciones. ¿no? Agradecer y ser agradecidos. Agradecer a la gente ¿eh? y también ser agradecidos ¿no? en el sentido de, de pensar cómo el otro está haciendo un esfuerzo y desde ahí necesita que tú se lo agradezcas y tu agradecer el esfuerzo yo creo que son como principios ¿no? que de, deben de definir nuestro día a día no nuestra convivencia con el otro y todo eso genera clima y todo eso genera confianza bueno este sería un poco sería un poco el tercer par de valores sobre de valores éticos sobre los que debe de construirse el órgano de gobierno. Como el órgano de gobierno tiene que mirar permanentemente a estos pares de valores y sustentar toda su implicación en la organización y todas sus su, su buenas prácticas ¿no? en, en, todos estos, en estos tres pares de valores. Sí, estaba pensando en una cosa concreta que tiene que ver con el turismo y la solidaridad. No sé si en vuestras organizaciones o algunas de las que estáis aquí en este curso, tenéis en vuestra propia asociación o fundación eh, voluntariado, por ejemplo, el tema de voluntariado, para trabajar de una manera gratuita, voluntaria, pues con, con los demás desde la solidaridad. ¿no? Siempre es un... un un elemento muy atractivo para las propias organizaciones, también que nos da credibilidad ante, ante los demás, ¿no? pero también es verdad que lleva muchísimo trabajo. Entonces, yo simplemente lo pongo aquí, uh, lo pongo encima de la mesa, simplemente para también hacer reflexionar sobre cómo se trabaja el voluntariado al interno de nuestras organizaciones. ¿no? Porque el voluntariado es lo que da también, junto con la empatía y la gratitud, es lo que da, digamos, también digamos, la, la imagen de marca de la gratitud de la gratuidad también que se generan en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, de qué manera está organizado ese voluntariado, eh, que no se convierta en una especie de, de trabajo profesional a coste cero, que como a veces pasa en determinadas organizaciones, ¿no? Eh, cómo se genera la formación de este voluntariado, que además está en una situación de, de un trabajo trabajo pues, muy especial, muy específico, cómo se acompañan a estas personas voluntarias. El, el voluntarias no dejan de ser también personas, si ese detrás está la gente, también podemos decir detrás del voluntariado están las personas voluntarias, que no son solamente un recurso para hacer unas determinadas tareas, que hay que sacar adelante. Bueno, desde, este, desde estos pares de, digamos, de, de valores también que estamos aquí trabajando, y este en concreto de la turismo y solidaridad, también daría para hacer una reflexión y una revisión de cómo encaramos el voluntariado de nuestras organizaciones, en aquellas que lo tengáis, y en los que no lo tengáis, y si estéis a lo mejor pensando en ello, ¿de qué manera plantear? Sí, pensar que la solidaridad, lo que, en el fondo lo que genera son vínculos, vínculos fuertes entre las personas. Es decir, y si, si realmente hay una determinación clara de, o hay una intención clara de generar vínculos fuertes entre las personas, eso es lo que arrastra... Eh, a las organizaciones en la promoción de proyectos, en meternos cada vez en más en más historias. Si esos vínculos fuertes, si esos vínculos son fuertes, son sólidos, ¿eh? al final sobre eso se construye el funcionamiento de las organizaciones. Y a veces esa solidaridad tiene que ver con otros, con unos otros que están cerca, que forman parte de nuestra realidad social. Y esta es un poco la propuesta. Además, eh, si habéis leído la, la ponencia Marco de, de, de plena inclusión, hay una, hay una apuesta clara, clarísima por el tema de las alianzas, ¿no? Bueno, pues eh, eso sería. Eh, ¿Alguno así una cosa muy concretita? Algo, desde desde alguna, algún órgano de gobierno donde está claro una apuesta. Por este, por este par de valores, altruismo, solidaridad, sí. seguro que tenéis. Sí, sí, soy Paco Juárez de Vale y quería decir que al margen de conmulgar con todos los tres pares de valores que se han definido aquí, estos dos últimos son de una especial relevancia, pero yo parto de la base de que cualquier forma de, perdón, que de cualquier persona que forma parte de la junta directiva, de una entidad, llámese fundación, llámese asociación, en ellos de forma ya intrínseca que hay una gran dosis de altruismo y una gran dosis de solidaridad. ¿Por qué? Porque entregan su tiempo, su capacidad, sus propuestas, su, su, un poco parte de su vida para una causa que es la, la entidad. Luego, entonces, eso está, ahí, está de forma intrínseca, digamos, que eh, mamado en toda la gente que forma parte de, de una junta directiva, salvo aquellas juntas directivas que tengan otras finalidades eh, que no comulguen con las de plena inclusión, las de plena inclusión tienen que tener sí o sí esas dos, esos dos valores de la, del altruismo y la solidaridad. Y en cuanto al voluntariado, Efectivamente, nosotros desde nuestra entidad creemos que es parte fundamental. Tal es así que sin ello, yo diría que gran parte de la actividad de esta entidad no funcionaría. Porque eh, suponen una, un estrato social tan importante para nosotros que, eh, que son los que dinamizan en cierto modo muchas de las actividades que esta entidad por sí sola no podía hacer. Y os pongo como ejemplo lo ocurrido este fin de semana, eh, concretamente el sábado, aquí realizamos una prueba deportiva que se empezó hace siete ediciones eh, con pocas aspiraciones, pero ya os puedo decir que el sábado hubo eh, participando cerca de 1.300 atletas ...en esta competición organizada por nuestra propia entidad... ...pero puedo decir que gracias a que hubo más de 200 personas voluntarias... ...que prestaron su tiempo, su altruismo, su solidaridad... ...para que esto fuera un rotundo éxito y una total total eh, comunión... ...entre la sociedad y la entidad... ...porque la finalidad que persigue este evento deportivo... ...desde nuestro punto de vista es que se cumplan dos objetivos. Primero, que nuestra entidad se inserte en la sociedad, pero fundamentalmente que la sociedad se inserte en nuestra entidad, puesto que todas las pruebas y todo se hace dentro de la, de la propia entidad, o sea, la salida, la, todo se hace dentro y a partir de las instalaciones de la entidad. Y esto hay que reconocer que si no fuera por el altruismo y la solidaridad de este grupo humano de voluntarios sería imposible de llevar a cabo. Muy uh -huh. bien. Muy bien. Muchísimas gracias. gracias Bueno, pues eh, seguimos. Sí. ¿Eh? No, simplemente... Perdón. perdón. Sí. Mira no. que tenemos aquí algo que... Sí. Que... Nada, decir que yo soy voluntario aquí en y llevo un año de voluntariado, me quedan dos y, bueno, y estoy muy contento. Estoy muy contento y es una buena experiencia y me gusta mucho ayudar a, a mis compañeros con mi experiencia y, y eso, decir eso nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo eh, termino con estas dos transparencias que, que voy a leer así rápido para le doy ya la palabra a Luis. Desde esa coherencia de la que hablábamos antes, un poco lo que propone Plena Inclusión es que los órganos de gobierno eh, se identifiquen, asuman el compromiso de incorporar en, sus, en su funcionamiento un poco lo que se describe a continuación, ¿no? Dice incorporar en los estatutos, en la estrategia y en los modelos aspectos alineados con la señal de identidad de plena inclusión. Por ser coherentes y si formamos parte del movimiento asociativo, ¿eh? Eh, debemos, de, debemos de tener como referencia esa propuesta que plena inclusión nos hace y luego, evidentemente, adaptarlo a nuestra realidad, a nuestras circunstancias, a nuestra cultura, eh, a nuestra propia historia como instituciones. Pero un poco no se nos puede olvidar, hablando de coherencia, que formamos parte de un movimiento que acompaña el proyecto de vida de cada persona y desde ahí lo que Plena Inclusión nos, nos, nos propone es eh, estos aspectos, ¿no? Incorporar referencias y acciones vinculadas al Código Ético de Plena y los valores. Es decir, que alinear los valores que nosotros tenemos en las organizaciones con los valores que propone Plena Inclusión, en la medida de, ver de cómo se complementan o cómo se pueden fortalecer los unos a los Promover alianzas con otras organizaciones para la promoción de una sociedad más justa y solidaria, que ya lo hemos eh, dicho antes. Facilitar los recursos y apoyos necesarios para que las personas y sus familias desarrollen esos proyectos de calidad de vida a través del fomento de su autonomía y del empoderamiento. Fomentar la no discriminación y el uso respetuoso y digno de la imagen de las personas con discapacidad del desarrollo de su familia. Y luego, diseñar y usar canales de información accesibles para todas las personas y como eh, principios esenciales que cualquier órgano de gobierno tiene que considerar a la hora de conformar el suyo y bueno eh, esa sería un poco sí. esa sería un poco la así esto lo pasamos sí esto lo pasamos y mirar ahí está el segundo principio del que hablábamos antes ¿Eh? Que no es lo que pone? Democracia, gobernanza y participación de los grupos de interés. Sí. sí. sí es, todos estos principios están pues muy, muy vinculados los unos con los otros, ¿no? De hecho, ya hay algo sobre la cuestión de participación, que lo hemos hablado al principio, el tema de la coherencia, ¿no? Al principio. Entonces, bueno, aquí hablamos de ese principio de, de, de democracia, de gobernanza, gobernanza es el buen gobierno, definitiva, y participación de todos los grupos de interés que configuran la organización, ¿no? Esto ya también, por un lado, nos está dando cuenta de qué modelo de organización eh, aquí se nos está invitando desde plena inclusión, ¿no? Si estamos hablando de democracia, ya gobernando y participación, estamos hablando de un estilo de organización y de buen gobierno que tiene que, digamos que su tendencia es que sea lo más horizontal, lo más circular posible, dentro de la distribución también de funciones, de tareas, de, de los que mandan y los que mandan más y los que mandan menos, ¿no? Pero donde esa, ese mandar más, y mandar menos, esté digamos, cada vez más integrado y más próximo todo eso. ¿no? Por lo tanto, hablamos de un sistema de gobernanza, de buen gobierno, basado en la participación de todos los grupos de interés, de todos los profesionales, profesionales de capacidad intelectual, familias, de todas las personas que están en la organización, en la, la participación, participación de todos esos grupos de interés en las decisiones que les afectan y en la concepción de nuestras organizaciones como instituciones democráticas. Muchas veces tenemos también a veces la, la experiencia de que son otros los que toman las decisiones por nosotros. ¿no? Entonces se trata de que en la toma de decisiones, digamos, todos los grupos, en lo posible, todos que están afectados por una decisión, de alguna manera podamos participar en, la, en el desarrollo de esto. ¿no? Fijaos que la participación, que es una palabra también muy manida, y que aquí le, pues, lo, lo hemos hablado de distintas maneras, es algo en lo que ya estamos metidos y comprometidos. Otra cosa es la intensidad de esa participación. La participación como la democracia y la gobernanza son graduales. ¿Eh? No, no se puede decir, antes de decir pues de una manera asamblearia las personas con discapacidad intelectual han elegido a una persona para que esté presente en la Junta de, de Gobierno, en la Junta Directiva. Entiendo que eso es casi como el final de todo un proceso de trabajo. Eso no es muchas veces lo primero que se hace una organización, sino que hay todo un trabajo para llegar a que en una asamblea y, la, y sabiendo explicar bien lo que hay ahí entre manos, se elija con criterio a una persona con los suficientes apoyos, etcétera, etcétera No se trata de que haya una silla ocupada con una persona con discapacidad intelectual, sino que hay una participación organizada, bien entendida, con criterio y que tenga sentido. De, de personas con participación intelectual en una junta, de, de, de una junta directiva o un patrón, no. Por lo tanto, esta gradualización de la participación, ahí viene como, como tres, tres verbos ¿no? que, que hemos puesto ahí. Por un lado, ser parte o formar parte, ¿no? es la conciencia de que, debemos, que pertenecemos pues, a una organización. Todo ¿no? es el momento en el que un profesional que es contratado como trabajador, pues ya eh, forma parte de esa, esa organización. ¿no? Un grado más de, ese, de esa participación tiene que ver con este sentido de tomar parte, ¿no? donde ya me incorporo a algo que asumo como propio, donde incluso que tengo alguna responsabilidad que se me da pues, en el equipo de, de trabajo como profesional, eh, como educador, como persona de apoyo, con, en, en el empleo con apoyo, etcétera, etcétera donde ya algo asumo con propio y ya voy trabajando con otras empresas etcétera y voy trabajando con personas con discapacidad intelectual y con autonomía de vuelo y soy representante de mi organización en tal empresa a través de las personas con discapacidad intelectual que están trabajando desde el apoyo que les estoy dando ¿no? y hay un tercer sentido que tiene que ver con el partín, con con un espacio de reparto de juego una empresa común donde digamos, ya la cooperación, la colaboración de unos con otros en un sentido cada vez más horizontal, más circular, tiene mucho más, más sentido ¿no? de trabajo. Fijaos que también en este curso que estamos haciendo, en esta propuesta que, que, que parte del plan de inclusión, también estamos todos participando y vosotros como organizaciones estáis participando hay un plan de fortalecimiento institucional que plantea eh, plena inclusión. ¿no? Hay otras organizaciones que están en plena inclusión que no participan en este. Participan en plena inclusión de una manera primaria, primera, y ¿no? van a las asambleas o, tienen, o votan, etcétera, etcétera. Pero en este plan de fortalecimiento no toman parte. ¿no? Vosotros sí que tomáis parte. Pero además luego va a haber unas cuantas organizaciones entre vosotros que van a querer y van a y van a pedir un asesoramiento concreto, un plan de seguimiento, un acompañamiento eh, por parte de, de nosotros, mío, para seguir trabajando y profundizando en estos aspectos. Bueno, el nivel de participación también en esta propuesta que ha generado la plan de inclusión va a ser todavía mayor ¿no? entre de, de vosotros. Bueno, por lo tanto, algo también que, que decíamos, en, creo que en la sesión pasada, sí. incidir en que la participación no es un instrumento, no es un medio, no es una herramienta de trabajo, la participación es un valor en sí mismo. Y cuanto mayor participación se dé a la gente dentro de una propia organización, digamos, es una organización, diríamos, más virtuosa. Esa organización, digamos, cuya bondad ética, digamos, que está más, que corre más de su cuenta, ¿no? Genera, por tanto, un sentido de pertenencia que lo mismo que a más participación, más sentido de pertenencia cordialo. Yo puedo tener un sentido de pertenencia por mi nómina, como profesional, y esa es mi pertenencia. Ya está, yo hago un trabajo y tú me pagas Y eso es un sentido de pertenencia lícito, pero no es el deseable. No es el deseable con inmunizaciones como la nuestras ¿no? A lo mejor en un banco es la deseable, en eh, una entidad bancaria, ¿no? Pero a lo mejor aquí no. Entonces, digamos, tener un sentido de pertenencia ¿no? desde la cordialidad, desde la confianza, desde todos esos valores que hemos dicho antes, digamos, tiene mucho más sentido. Por eso la participación no puede estar desligada de todo el resto de valores y por eso la participación es un valor y nuestro gran desafío es el poder universalizar esa participación con todos los sujetos afectados. Eso desde la, la persona que nos manda, la gente que está en la junta directiva, los profesionales, voluntarios, familias, personas con discapacidad intelectual. Todos, porque todos los sujetos estamos ahí afectados, ¿no? Seguimos. Sí. por tanto, cuando estamos hablando aquí de participación, estamos hablando de promover algo que también se ha dicho y que vosotros habéis puesto a un ejemplo, ¿no? Y que para nosotros era muy importante también en este curso el que quede muy bien asentado, promover la participación de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo en los órganos de decisión y representación, abriendo en las organizaciones, por tanto, canales de comunicación adecuados. ¿No? Esa asamblea que habéis hecho referencia antes a una de las personas que habéis hablado, esa asamblea de personas que, que ahí eligen eh, a la persona que les va a representar en la Junta Directiva o en el Patronato, es un, un mecanismo de expresión de comunicación apropiado, ¿no? Y en cada entidad pueda verse como. Igualmente, eso va vinculado al necesario desarrollo de apoyos específicos, porque repito, no se trata de rellenar huecos vacíos o generar sillas vacías que se ocupen, sino con apoyos específicos para que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer efectivamente la autodeterminación, el empoderamiento y la participación activa en las organizaciones. Es decir, hay que poner todos los mecanismos y todos los medios que estén a nuestro alcance para que eso sea verdad. Es decir, que una persona con discapacidad intelectual forme parte de una Junta Directiva es... Es deseable, es a lo que ya caminamos, pero tan importante como eso es, todos los medios y todos los apoyos que van a hacer eso efectivo. Porque si no, puede haber ahí un, un salto en el vacío que tampoco sería bueno. Sí, ahí, ahí, ahí es justamente cuando se introduce el matiz de participación activa. O sea, eso va a permitir a la persona participar activamente y no pasivamente de, de toda la dinámica del funcionamiento. ¿no? que no solamente tenga un, un cargo pues forma parte desde la directiva, sino que tiene también toda una actividad y un desarrollo y un, y un trabajo que se está desarrollando con esa persona. Por tanto, es necesario desde ahí articular que nuestras estructuras, espacios, dispositivos de participación y sistemas de, de comunicación con las personas con discapacidad intelectual sean lo más adecuados posible, decir, que las estructuras estén y los procesos al servicio de ese tratamiento. ¿no? garantizando que sus propuestas son tenidas en cuenta por la organización. Claro, aquí está, es la madre del cordero. Tenemos una persona en la tiene de espacio intelectual en directiva, pero dice algo y no se tiene en cuenta, o no es escuchada sus propuestas o sus manifestaciones o sus pareceres, pues habría una contradicción, ¿no? Que no significa que todo, como de cualquier persona que participa, que todo tenga que ir a misa, pero que sí que todo sea escuchado. O sea, todo debe ser escuchado. Otra cosa es luego ya con nuestros órganos de decisión, etcétera, qué decisiones llegamos. Pero todo debe ser escuchado y tenido en cuenta. Hay que aplicar entonces metodologías de participación de los grupos de interés, habéis expresado la de la Asamblea, en la toma de decisiones, planificación y gestión. Y por lo tanto, también para todo esto es importante, algo también que hablábamos el otro día en la sesión primera, hemos de revisar y actualizar los estilos de dirección y de liderazgo, lo mismo que hablamos el otro día, un liderazgo que esté anclado en un patrón de desarrollo en una cultura organizativa claramente verticalista y en manos de muy poca gente, como ha sido el devenir de muchas organizaciones en nuestro entorno, ya no tiene mucho sentido de cara a ese, esta participación que estamos persiguiendo ahora. ¿no? Por lo tanto, eh, esto que hemos hablado también una vez, de caminar hacia un liderazgo marcado por la relación y el servicio. Por lo tanto, por la circularidad del poder, no porque el poder que lo tiene uno solo y lo claro. va delegando de vez en cuando. no, Vas aplicando poder por ahí, no, no, esto está delegado. Claro, ahí, ahí está el reto. O sea, Yo creo que ahí está el reto que nosotros tenemos con el compromiso con las personas. Me volvía la primera, la primera diapositiva que Luis presentó en el curso de Buen Trato es creer en las personas, ¿no? O sea, ¿cómo creemos que las personas con discapacidad son capaces eh, y tienen una participación activa en las juntas de gobierno? Creemos en la persona, creemos que es capaz y generamos o promovemos todos los medios que estén a nuestro alcance, todos los apoyos necesarios para que realmente participen de una manera activa. Tengan voz y voto en el sentido de que tienen que ser escuchados y las decisiones también tienen que pasar por ellos. Yo creo que ese es el, el gran reto, uno de los grandes retos que tenemos las organizaciones en este momento. ¿no? Así es. Bien, en todo este trabajo que estamos aquí realizando, también se les enviará, aquí digamos, hay una, una herramienta de trabajo, digamos, hay los valores de gobierno, que sería la herramienta número dos, para cada una de estas sesiones hemos elaborado una, una herramienta de trabajo. Simplemente aquí es eh, mencionarlo de que existe, de que se os va a enviar pues va a un documento Word y que tiene que ver con una especie de reflexión que proponemos sobre los valores que hemos estado aquí hablando. Sí. Sí, es, eh, es, es simplemente. Ahí está. No la veis, no. ¿Veis un, un element, una página Word. No. No. Bueno, no. pues lo que, eh, lo que hace es hacer una propuesta. ¿no? Hacer una propuesta sobre sí. los valores que pueden sustentar los órganos de sí. gobierno, las organizaciones. ¿Cómo sí. podemos reflexionar sobre esos valores y cómo eh, podemos alinearlos? ¿eh? Con los valores que hemos visto ahora, con los tres pares de valores que hemos, que hemos visto ahora. Pero bueno, pues sí. os llegará, os llegará la herramienta para que lo podáis. Vale. Sí, bueno, pero, claro, este. uh -huh. Vale. ¿Lo veis ahora? No. Vemos la portada. Vale, sí. Sí. Claro. sí, sí, sí. Vale. sí. Bien, pues ahora planteamos ya una vez que hemos visto estos tres pares de, de valores, con esas intervenciones que habéis ido teniendo, también poco a poco, mantener una conversación sobre estas dos preguntas que decíamos ahí, ¿no? ¿Qué necesitamos modificar? en nuestras organizaciones, quizá a partir de lo que habéis dicho también en muchas industria de la Mercedes, ¿no? de la propia cultura de organización que, que lleva a cada una nuestras organizaciones, ¿qué necesitamos poner en marcha? ¿No? ¿Qué necesitamos? Alguien ha dejado el micrófono abierto. Sí, alguien tiene el micrófono abierto. Y casi podemos escucharlo. Gracias. Ah, sí. Creo que los que estáis dando la formación lo podéis silenciar, por ser los que habéis creado la reunión. Vale. Bueno, ya está. Sí, pues quitamos ahora un poco la el pantalla, el, el PowerPoint, para poder tener esa conversación, así que nos podemos ver ahí un poco todos. ¿eh? Eh, eso ¿qué es, A la luz de, de esto que hemos escuchado, que hemos estado trabajando esta mañana, son tres pares de valores, ¿qué necesitamos eh, modificar, cambiar, transformar en nuestra organización, en nuestra cultura organizativa, en nuestras estructuras, procesos, maneras de trabajar? ¿Y qué necesitamos poner en marcha? Inaugurar de alguna manera. O seguir, o proseguir, tengo algo que hemos aprendido. Vale, quería hacer un, un comentario. Por favor. David, pon en silencio tu micrófono. Ya. Sí, eh, Eva, creo que estabas tú. ¿no? Sí, sí, sí. En relación con la participación de las personas con discapacidad en intelectual en las juntas directivas, bueno, en realidad en cualquier en cualquier foro de participación dentro de las organizaciones. A mí me da un poco de de miedo que en este sentido sigamos poniendo el foco en las propias personas con discapacidad intelectual a la hora de abrirles esos canales de participación. Se insiste mucho en la necesidad de que se formen, de que aprendan herramientas básicas de participación. Eh, al final estamos focalizando otra vez en ellos eh, la necesidad de preparación para empezar a participar en esos, en esos foros eh, por un lado yo creo que al menos en mi organización no ocurre aquí no se le pide a ninguna persona que forme parte del órgano de gobierno ninguna formación previa con lo cual también sería algo para reflexionar eh, porque no digo que me parezca bien digo simplemente lo que ocurre y por otro lado, eh, creo que también si seguimos insistiendo en que la participación de las personas con discapacidad intelectual tiene que pasar primero por ese proceso para responder a unos estándares que al final son los nuestros, de las personas que no tenemos esa discapacidad intelectual, creo que a lo mejor eh, estamos eh, poniendo el foco eh, un poco distorsionado. Entonces creo que cosas que deberíamos cambiar en las organizaciones a la hora de abrir esa participación a las personas con discapacidad intelectual, pues yo creo que en primer lugar nuestra propia concepción de lo que suponen los estándares de participación. Y no no sé, no sé si me he explicado. Y luego eso, sobre todo, que a mí me parece fantástico que, que se exija una formación previa, pero a todo el mundo. Claro, claro, claro, claro. Nada, simplemente era eso, gracias. Pero, yo creo que hayas dado en la... Sí, esto es como lo de antiguamente, lo de la mili, ¿no? El valor se le supone, no hay que suponer nada en ninguna persona que forma parte de la Junta Directiva, creo yo. Es decir Por el hecho de ser una parte de la Junta Directiva del Patronato, no es que ya tiene todas las medallas mmm, con anticipación puestas. No. Es decir, yo creo que, por ejemplo, es una Junta Directiva cuando uno tiene que tomar decisiones sobre cómo hacemos procedimientos que aseguren la cultura del cuidado en la organización con procedimientos eh, para, digamos, prevenir temas de abuso, por ejemplo, todos nos tenemos que formar en eso. Todos tenemos que saber deslindar entre lo que es abuso de poder, abuso de conciencia, abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que conocer todos. Todos tenemos que conocer cuáles son los cuatro instrumentos básicos para tomar decisiones desde una perspectiva de deliberación ética. Claro, luego esas personas con discapacidad mental que forman parte de esa junta directiva, habrá que hacerles con el debido apoyo, eh, como cualquier otro tema formativo que se hace con el, con el debido apoyo, con lectura fácil, etcétera, etcétera, pero que estén en sintonía para poder, digamos, tener la, la mínima comprensión de eso. ¿no? Pero todas las personas que forman parte de un Patronato de una junta directiva tienen que formarse para eso. Uh -huh. sí. Yo creo que ahí sí que es muy importante Pensar que estos días sobre todo el primer día estuvimos hablando de las tareas ¿no? de las tareas que tiene que hacer una junta de gobierno ¿no? y cómo, eh, y cuáles son un poco los, lo, la responsabilidad y los compromisos y qué aspectos nos pueden ayudar a que esas tareas se realicen de una manera o de otra. Vale. Aquí quería yo poner el énfasis en dos aspectos importantes. Uno que es, es importante definir cuál es la tarea y el cumplimiento de la tarea del órgano del gobierno, pero también es importante eh, poner el foco en el cómo vamos a ser capaces de llegar, de cumplir esa tarea. Y el cómo tiene que ver con las relaciones que se establecen entre los miembros del, del, del órgano de gobierno. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué, gene, ¿Qué dinámica generamos alrededor de la tarea? Porque eso, cuidar eso, ¿eh? cuidar eso también es tarea. Y evidentemente eh, los, los órganos de gobierno, la incorporación de las personas con discapacidad intelectual en las, los órganos de gobierno Va, va a generar un, un elemento distinto al que no estamos acostumbrados, con el que no habíamos convivido. Y entonces es, será la capacidad del grupo de reorganizarse, de reorganizarse para luego funcionar bien. Donde la persona con discapacidad se diluirá, formará parte de ese grupo y. Y el, y el funcionamiento de ese órgano de gobierno, las relaciones, los vínculos que se establecerán entre ellos, van a dar lugar al cumplimiento también de la tarea. Es común readaptarse, ¿no? Cuando hablamos de que la en, la de en la nueva definición de discapacidad intelectual, cuando decimos es que eh, la discapacidad no está solo en la persona, sino en el contexto, en el entorno, y cuál es. ¿Qué es lo que tiene que hacer el entorno para incorporar? ¿no? ¿Qué modificaciones tiene que hacer el entorno para que la persona se adapte? ¿vale? Pues en este caso exactamente igual. O sea, ¿qué adaptaciones, qué reorganización eh, ha de hacer el órgano de gobierno para incorporar un miembro a ese, a ese órgano de gobierno? Y eso es de todos. O sea, eso es de todos. Y ahí... La discapacidad no existe porque existen las relaciones, o sea, quiero decir, los vínculos. Bueno, que sí, era un poco por, por matizar lo que planteaba Eva, ¿no? ¿Qué más? Cuestiones? ¿Qué necesitamos modificar? ¿Qué necesitamos poner en marcha? ¿Alguna intervención más? Porque así, si hiciéramos un ejercicio de sinceridad en profundidad, ¿eh? ¿realmente creemos todos, creemos que la participación, la implicación activa de las personas con discapacidad intelectual en los órganos de gobierno es real, es posible? ¿Eh? Realmente consideramos y creemos que van a funcionar eh, teniendo en cuenta ¿no? la opinión de la persona con discapacidad. Lo digo por, por retomar lo de la cultura, ¿no? De la cultura que decía antes eh, Mercedes, me parece que decía, ¿no? La cultura, ¿no? Estas organizaciones como la mía, que lleva 60 años de experiencia, de 60 años de... De historia de funcionamiento, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo va a ser vivido eso? ¿Cómo va a ser integrado? ¿Cómo va a ser asumido? Yo creo que sí es posible, lo que pasa es que creo que estamos en el camino todavía de encontrar cómo, cuáles son los apoyos que hacen falta realmente para que, por lo que decíamos, para que no sea una silla llena, que tampoco sea algo que estamos ya imponiendo nosotros, con lo que por lo que ya estamos enturbiando un poco esa participación, ¿no? No, ¿no? no estamos realmente teniendo en cuenta, sino que a lo mejor lo filtramos todo tanto que al final... Mmm, ...creo que un poco el camino está en lo que decía la compañera antes, en pedir a las personas que componen esa junta... ...lo mismo, y eh, lo mismo a nivel de formación, a nivel de lo que sea, ¿no? Eh, pero la clave tanto en eso como en todo es eh, que apoyo qué apoyo eh, se le da a cada persona porque cada persona necesita uno diferente para que esa información sea eh, la que la que quiere transmitir sea la que realmente llega luego a la, a la junta ¿no? y, y sea con la que está participando creo que, que eso es, que eso puede ser el reto y creo que puede ser lo más complicado y respetar sobre todo lo que hablábamos antes de los valores no respetar que es que al final esa es la aportación que, que uno tiene, que te puede parecer mejor o peor, pero esa es la aportación que uno tiene. Igual que nosotros tenemos reuniones y bueno todo lo que uno dice bueno pues se tiene en cuenta, luego a lo mejor se hace o no se hace o lo que sea, pero se valoran todas toda las aportaciones que se hacen. Creo que que bueno que vamos en ese camino, pero todavía sigue habiendo una diferenciación. Sigue habiendo una diferenciación y un paternalismo no ahí de, bueno, pues venga, eh, cuéntanos pero hay que hacerlo real no mm. lo de verdad me refiero que, que pueden aportar cosas que realmente son útiles perdón yo creo que partiendo de que nadie mejor que ellos pueden expresar sus necesidades por ahí ya podríamos empezar sí que es cierto que hay, habría que personalizar muy mucho los apoyos. Más que nada porque cada uno es un mundo y necesita o tiene sus necesidades. Gracias. No, Exacto, es es no. a eso me refería. Yo entiendo, yo entiendo que si no se cree en esto, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué pintamos aquí? Espera un momento, espera. Está pasando un autobús. Es ¿sí? que está pasando Estaba pasando un camión y no, y no lo veíamos. Ya, ya, dale, dale. Decía que eh, se puede creer o no se puede creer, pero si no se cree, yo me planteo, ¿qué hacemos aquí? No creemos en que las personas con discapacidad son capaces de ser portadores de sus propias necesidades, de sus propias vivencias, ¿qué pintamos aquí? Es decir, eh, apague, vámonos esto por definición hay que, que empezar en creer en las personas y yo cuando estoy hablando del proceso, como aquí se ha hecho un proceso selectivo para las personas con, con discapacidad por, por hacerlo democrático, hacerlo sin embargo para, para formar la Junta Directiva cuesta Dios y ayuda y bien se sabe porque no hay afortuna, desafortunadamente tanta gente, no en nuestro caso pero desafortunadamente no hay tanta gente dispuesta a formar parte de la junta directiva. Sin embargo, a ellos se les exige que pasen por un, por un proceso de selección previa. Yo mm. creo perfectamente que las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo son capaces de ser portavoces de ellos mismos y de los demás y de sus necesidades. Yo estoy siguiendo por otro, por otro canal el proceso de lideresas que está mm, llevando a cabo plena inclusión. Yo me quedo maravillado de las intervenciones. Este programa va no solamente dirigido a mujeres. Yo eh, me encanta oírlo porque una de las que lleva el tema es la presidenta de mi entidad. Y entonces cuando se conectan me gusta estar y escuchar. Bueno, pues yo me gustaría que, que escucharan todo y que fueran partícipes de la capacidad de las personas, en este caso mujeres con discapacidad, de expresar lo que tienen, lo que sienten, lo que necesitan, indudablemente con los apoyos necesarios. Pero te, quedan, te quedas maravillado de la capacidad que tienen para saber realmente qué quieren hacer con su vida. Y lamentablemente, lo que, lo que he detectado es que lo único que encuentran son murallas muy serias, empezando por la propia muralla de la familia que la familia no creen en ellas, la propia familia no cree en ellas y eh, luego las murallas de la sociedad, la sociedad mm, no las tiene como seres capaces de y encima nosotros le vamos a poner eh, muralla en, en absoluto. Yo creo que por definición creo y debemos de creer que las personas con discapacidad son capaces de formar parte activa de una junta directiva y no ocupar una silla. Uh -huh. En nuestro caso, yo formo parte de la junta directiva. Somos conscientes y hemos presenciado intervenciones muy decisivas de las personas con discapacidad a su nivel, pero que han cambiado, que han cambiado muchas cosas del día a día de ellos mismos, de ellos mismos, y eso es muy importante. Claro, claro, a eso me refería, que es súper importante, pero todavía creo que ahí hay un pensamiento que, que, que se sigue arrastrando en, en algunas organizaciones, obviamente no, no todas, pero creo eso en familia, en, en sitios con los que trabajamos, que, que resulta, les resulta a veces difícil, pues eso, lo que lo que estás diciendo, que realmente. Obviamente tienen cosas relevantes que aportar porque es su vida, ¿no? Todo de nuestra vida, el, el que más conoce es uno, ¿no? De, de su rutina, de su día a día, de lo que necesita, de lo que no necesita. Y, y, ese, y ahí es donde tenemos que llegar. Yo pienso además que estamos aquí eh, más que nada por las ganas que tenemos desde las asociaciones a ese cambio y a ser capaces de poder eh, prestarles esa ayuda para que puedan llegar a formar parte de nuestra junta. Yo pienso así, no sé, creo que todos estamos aquí por ese afán. Si no, estaríamos en nuestras casas. Sí, entonces, a mí, después de la reflexión que habéis hecho, me surge una pregunta. Es, ¿quién necesita ayuda? ¿Quién necesita apoyo? Quiero decir solo la persona con discapacidad? No, no, no. no claro, porque no, si no. no, la trampa es pensar que el que tiene que formarse, el que tiene que prepararse, el que tiene que tener apoyo para que, para que realmente se incluya en la Junta Directiva es solo la persona con discapacidad. Absoluto. No. Esa es una, esa es una pregunta que, que, que debemos hacernos. O sea, que los órganos de gobierno... Se tienen que hacer. Yo creo que antes de lanzarse, ¿eh? asumir eso, creo que deben de pensar qué apoyo se necesita en general ¿eh? para que las personas con discapacidad estén incorporadas eh, de forma plena. Claro. Fijaos que muchas veces, incluso en nuestras propias organizaciones, hablamos del término integración integración de las personas en la sociedad en, en el trabajo, en el mundo laboral etcétera, etcétera y somos promotores en cuanto a la integración de esas personas en otros ámbitos en otros ambientes se trata también de trabajar al interno de nuestra propia organización porque cuando decimos que, que en una empresa una persona que empieza a trabajar con una persona con discapacidad intelectual un equipo de trabajo lo que sea, etcétera ¿no? pero por el grado de vínculos que genera por el tipo de actividad que realiza y por el tipo de relación que, que fomenta, etcétera, integrarse en esa empresa va a significar que todos, los, al menos las personas que están en ese equipo de trabajo, se van a tener que recolocar. Todas queden afectadas con la integración de una sola persona con discapacidad intelectual. No solamente que haya que tener apoyo con la persona con discapacidad intelectual para, para que haga bien su trabajo, etcétera, etcétera, sino que todos los demás también quedan afectados. Del mismo modo, también en nuestras, al interno, Nuestras propias organizaciones, cuando estamos hablando en este plan de, de que formen parte de la participación de personas con discapacidad intelectual en los órganos de gobierno, es que toda la organización queda afectada. Todos, si hablamos de integración al interno, también eso significa recolocación de todos y cada uno de los que estamos ahí dentro. De descolocación, en primer lugar, y de recolocación, con todos los vértigos que eso genera. Exactamente. Posiblemente también con todos los miedos que eso genera. Posiblemente también con todas las incertidumbres que eso genera, porque tampoco tenemos muchas referencias. Sí. Bueno, sino que nos vamos apoyando los unos a los otros y tenemos estos espacios para irnoslo contando. Aquí hicimos una asamblea, con personas parece aquí elegimos una persona, aquí hicimos este material de apoyo, aquí procedimos de esa otra manera. Estamos en ese camino. ¿no? Hola, buenos días, yo soy Sara de Aparís. En relación a lo que estáis hablando, estamos totalmente de, de acuerdo y, y bueno, añadir solo que, que, eso que eh, estamos apostando que el apoyo a las personas, a cualquier persona tenga o no discapacidad, se tiene que hacer en el mismo grupo de trabajo eh, que esté trabajando en ese momento, llámese junta directiva, patronato, eh, comisión de seguimiento del comedor o, o comisión de limpieza. Llámese como sea, el grupo tiene que ser capaz de dar el apoyo a todos los miembros de ese, de ese grupo que están participando. Mm. En caso de que surja alguna duda, oye, pues están los teléfonos, oye, mira, que, ¿cómo tengo que dar el apoyo a esta persona que me está pidiendo ah. algo? No, no lo sé. Pues, pues ya buscas, buscas por otro lado y preguntas, ¿no? Pero en un inicio, yo creo que la responsabilidad y animal por, por valor por cultura organizativa y, y sobre todo por eso, porque apostamos por la participación como valor, como decíais, pues es que el grupo es que cualquier persona debe prestar apoyo a cualquier otra persona, tenga no discapacidad. Entonces, partiendo de ahí, o sea yo, yo creo que es la base. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna opinión más? ¿Alguna cosa más? Lo que necesitamos modificar o poner en marcha. Que nos falta la última diapositiva con sí. vale pues vamos a poner la última diapositiva Esta. vale entonces llegamos también a, igual que, a, que hicimos en la sesión anterior y que haremos en la siguiente, de esta sesión que hemos estado trabajando hoy, posibles acompañamientos que se pueden derivar de aquí, pues uno puede ser este de definir y profundizar sobre los valores que deben presidir las actuaciones y el funcionamiento del órgano de, lo de un buen gobierno, un poco en lo que hemos estado trabajando en el día de hoy, definir y profundizar en esos valores. Aquellos que en mi organización queremos, de esas parejas de valores que aparecen ahí, nosotros queremos trabajar fundamentalmente el de confianza e integridad, sobre todo el altruismo y solidaridad y cómo le damos una vuelta a lo que estamos haciendo. En fin, lo que sea lo más lo más necesario. ¿no? Y definir y profundizar sobre los valores que promueven plena inclusión en su código de buen gobierno, o con repasar también todo todo lo que hay ahí presente. ¿no? Y también podría ser, evidentemente, esto último que hemos estado trabajando ahora y que ha sido un poco el leitmotiv de algo que ha estado presente en toda la sesión, ¿no? que es la participación de las personas con discapacidad intelectual en los órganos del gobierno. Ya de por sí, eso da para un acompañamiento en sí mismo. Por lo que estamos diciendo, no por lo que afecta solamente a las personas con discapacidad intelectual, sino por lo que afecta a toda la organización, porque la organización es un sistema, hay que entenderlo como un todo, donde la integración mayor de una de sus partes combina la participación de todo lo demás todos estamos afectados y me parece sí me Bien. y esto sería un poco lo que lo que traíamos para el día de hoy Bien si tenéis alguna última palabra que decir, que son muchas informaciones, son muchos datos, es mucha traya también la que, la que dejamos. Eh, si tuvierais que ir diciendo un poco eso, que, con qué palabra con qué sentir, digamos, eh, os vais hoy de esta, esta sesión. Si abrimos un poco el micrófono, con qué, con qué nos vamos. Con hay esperanza y que formaremos una junta valiente. Luchadora y que seguiremos para adelante. Perfecto, perfecto. Ese es el espíritu. Ese es. Bueno, yo sí tengo que daros la gracia una vez más y deciros que yo me quedo con la palabra de integración igual a descolocación interna para volver a colocarnos. Eso, eso tiene, tiene, tiene. Eso hay que digerirlo bien, ¿eh? Sí, sí, ya lo creo. Muchas gracias por ella y por todo lo que hacéis. Gracias. ¿Para que te, en qué, ¿En ¿Qué te queda? No, yo me, me, me quedaría con una, con un, con una palabra que quizás no, no haya aparecido ahí, pero que me quedaría con la palabra creer. Creer en las personas con discapacidad. Sí. Sí, sí, que es crey, bueno, Eso es sí. el, la primera y fundamental, el, el primer paso que hay que dar para que todo esto que hoy hemos estado hablando se haga realidad. Hay que, que mm, confiar en sus posibilidades y nosotros reciclarnos, reciclarnos desde el punto de vista no tanto intelectivo, sino más, más bien eh, autoconvencernos de que ellos tienen voz y hay que darle los canales para que la ejerzan, porque son capaces de ello. Y ese convencimiento y esa creencia es fundamental para que esto vaya hacia adelante. ¿Vale? Muy bien, gracias. A una palabra más, así breve, antes de despedirnos. Yo la palabra que me llevo es la de reflexión, ¿no? porque queda mucho, bueno, nosotros nos queda todavía y estamos ahí pensando. Y también daros las gracias por el trabajo. Yo igual, yo agradezco también bueno, todo este tipo de formaciones que al final son las que hacen que ...que vayamos compartiendo entre diferentes asociaciones que de otra manera no podríamos y luego la información que, que nos aportáis que son esos pequeños granitos que hacen que, que vayamos todos al mismo sitio que, que creo que es súper importante así que bueno pues muchas gracias yo me quedo también con lo de creer que, que tenemos que creerlo de verdad porque si no es lo que dicen ahora ¿no? que es un postureo pues el postureo no sirve para nada. Claro. Hay que creerlo de verdad y hay, que, y hay que hacerlo de verdad, y si no, pues mejor no se hace porque no sirve para nada. Claro. Muy bien. Vale. Pues... Ah, bueno, perdón, perdón, Comentas también que yo estuve el sábado en el desafío, ¿vale? Y ¿Sí? que es impresionante. <risa> Llevamos ya como tres años, tres o cuatro años yendo desde la fundación y vamos. Tenía... A mí me encanta, así que bueno, si alguien tiene la oportunidad de año que viene. Gracias. Muy bien, pues enhorabuena. Gracias. Muy bien, pues nada, pues son 12 y 2. Pues nada, nos emplazamos entonces para el próximo día, para el jueves, y ya tendremos la, la, la última sesión de las tres que tenemos. que Tenéis también la tarea que enviamos para que lo vayáis rellenando a la medida que, que podáis y nos mandéis ahí a plena y lo vamos viendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, pues nada, pues nos vemos entonces el jueves. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. No, no, no, no